¿Qué tal amigos del diario al día? Sean bienvenidos a una nueva transmisión desde la parroquia Las Guayas, en el cantón El Empalme. Hoy nos encontramos a las afueras del Coliseo del GAC Parroquial, donde podemos observar a través de nuestras pantallas que los habitantes están realizando o respetando el turno para poder ser vacunados. Algunos con niños en brazos. Su objetivo es ser vacunados. Vienen de diferentes recintos y comunidades, ya que es el punto más cercano a su domicilio. Mi amiga, ¿su nombre? Gloria Luce. Amiga, ¿desde qué hora lleva haciendo esta fila? De como las 7. 7 de la mañana. ¿Hoy día viene a recibir su primera dosis o segunda dosis? Primera dosis. ¿De dónde nos visita? Del mor ¿Qué tal, mi estimado, su nombre? Isaías. ¿Cuántos años tiene? 22. 22 añitos. Bueno, Aquí ya eh, el punto de vacunación tiene algún tiempo. ¿Cómo así se ha decidido hoy a venirse a vacunar? Bueno, porque este va a ser requerido para, para todas las cosas de aquí en adelante, así que es mejor ahora. José Luis Edeño. Don José, ¿qué dosis acaba de recibir? Uh, creo que la Sinovac. ¿La primera dosis o la segunda dosis? La primera dosis. La primera dosis. Bueno, ¿y cómo se siente al ser inmunizado ya? Bien. Yo aquí en la parroquia de Aguaya yo pediría que por lo menos hayan... Dos días de vacunación que el Ministerio de Salud nos tiene olvidado aquí en la parroquia. Aquí el, la gente pelea por los puestos ¿por qué? porque no alcanzan el, la meta que tienen que ellos vacunarse. Porque ya hay mucha gente que se va sin vacuna y después, ¿cómo hacemos con la... a dónde? Porque al empalme la gente un poco... ya van, ya está demasiado lleno. Entonces, pues, y la única solución es aquí en, la, en nuestra parroquia y nos tienen abandonados, y entonces no es justo que haya un solo día de vacuna. Eh, quiero también hacer un llamado a la directora distrital de salud, eh, a quien a través de la señora Cecibel le he hecho conocer, sobre la necesidad imperante de nuestra comunidad. La porroquia Guayas eh, es una comunidad donde habitan más de 18.000 personas, Significa que si nosotros tenemos la brigada de vacunación que muy gentilmente nos ha dado, esto es eh, cada jueves, pero donde la semana pasada llegaron 300 vacunas y esta semana llegaron 400, imagínense cuánto tiempo nos va a tomar eh, en concluir esta vacunación. Es importante que se considere a la Guayas una brigada permanente de vacunación, o al menos tres días en la semana, esto es el lunes, el miércoles y viernes. Yo propuse en su momento hacerlo los miércoles y jueves, eh, ellos me han manifestado pues, de que el tema es eh, la falta de personal. Yo le he propuesto de que ese personal puede ser suplido por parte del GAT parroquial. Hay personas incluso voluntarias, como es el caso de mi madre, que trabajó más de 40 años para la, el Ministerio de Salud y quien se ha ofrecido muy gentilmente a participar en la, en la vacunación. Es una mujer que tiene mucha experiencia en el tema así como también mi esposa... Que... Estimados seguidores de Al Día, ¿cómo están? Eh, estamos en estos momentos en una transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales. En estos momentos se está realizando una jornada de vacunación en en los en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Quevedo. Se han instalado eh, tres, tres, mesas, tres mesas de vacunación. Estamos, eh, bueno, en estos momentos... Eh, eh, ya ha llegado una persona, recordemos que ya estamos en hora de almuerzo, ya varias personas pues se encuentran en sus casas y se espera pues que en el transcurso de las horas pues lleguen, eh, a exista un poco más de movimiento. Este es un punto de vacunación que estará aperturado hasta el día sábado gracias a una gestión que se realizó con la Cámara de Comercio de Quevedo que tiene como finalidad... Eh, que tiene como finalidad vacunar a aquellas personas que son socias de esta organización, de esta asociación de comerciantes de aquí de la ciudad de Quevedo. Vamos a ver si conversamos con el, con el presidente vamos a conversar con el presidente Sí, está bien, bueno, con el presidente de la Cámara de Comercio de aquí del Cantón Quevedo muy importante la jornada, la gestión que han realizado para que socios también puedan venir a vacunarse y se pueda acelerar ...este plan de vacunación que en estos momentos pues, cumple el Gobierno Nacional. Bueno. bueno, sí, estamos aquí con comerciantes de Unicom... ...comerciantes de, de todo el casco comercial de la ciudad... ...compañeros socios de Cámara de Comercio... ...ustedes pueden observar, eh, hay una, una agilidad en el tema de vacunación... ...en lo que va de la mañana se han vacunado más de 228 personas... Eh, tenemos nosotros registrados más de 1.600 personas para vacunarse en los cuatro días de, de la vacunación que se va a ejercer aquí en el recinto ferial de la Cámara de Comercio de Quevedo. Es, es importante resaltar que la, la vacunación es el único mecanismo de protección que tenemos todos para poder eh, defendernos de esta pandemia. Eh, también aquí hay que resaltar la colaboración de todos los, los voluntarios de la salud que se han hecho presentes y que aquí la mayoría de ellas están por, por un servicio social y que en muy, en muy correcto uh, orden están ejerciendo esa labor. Por ejemplo, tenemos los compañeros de la UTQ que están prestando esa colaboración. El Ministerio de Salud Pública también nos hemos vinculado para hacer eh, que esta vacunación sea ordenada. Por ejemplo, la licenciada Mariuxis Zurita, que es jefa de vacunación del, del cantón, eh, ha tenido la, la predisposición de tener las vacunas suficientes, hacer un cronograma de trabajo efectivo, práctico, para poder todos los quevedeños y todos los socios de Cámara de Comercio se puedan vacunar en orden. ¿no? Eso es importante destacar, que siempre eh, Cámara de Comercio está vinculándose para poder generar un mejor servicio en atención. Ahorita la salud es primero si nosotros estamos vacunados vamos a tener una mejor salud para poder ejercer nuestras actividades la mejor vacuna es la que tenemos disponible principalmente bueno porque eh, comerciantes empresarios que forman parte de este de, de este gremio no la cámara de comercio tienen en contacto con varias personas de forma diaria y de alguna manera también se reactiva la economía no cuando todos ya estén inmunizados por supuesto, el tema de la economía, eh, el primer plan de reactivación económica es la vacunación, la salud. Tenemos que los seres humanos proteger el bien más preciado que tenemos, que es nuestra salud, nuestra vida. Ese es el bien que, que debe, debe primar en toda actividad. El ser humano, que pueda prevalecer esa atención prioritaria para nuestros adultos mayores, que pueda atender eh, esa atención prioritaria para las personas con discapacidad. ...que podamos establecer un mecanismo solidario entre todos... ...por ejemplo aquí nuestros socios de Cámara de Comercio... ...se están vacunando, pero no solamente los socios... ...también sus colaboradores... ...recordar que quienes después de los eh, funcionarios de salud... ...los héroes de la salud... ...tenemos a los héroes del comercio que no paramos un solo día... ...con la finalidad de tener activos nuestros negocios... ...de que se pueda seguir pagando... ...a nuestros colaboradores, sosteniendo empleos... ...generando eh, la estabilidad de la economía familiar... ...también estuvimos eh, siempre gestionando... ...desde el mes de enero para esta vacunación... ...gracias al gobierno de, de, de, del señor Guillermo Lazo... ...del presidente... ...que ha, ha, ha promovido y está promoviendo... ...que la vacunación sea más efectiva... ...y llegue más rápido a todos los sectores... ...y mire, solamente en la mañana hemos cumplido el objetivo de vacunación, que tenemos por día estimado 400 vacunas por día, ya vamos en 228, eh, un poquito más, pero vamos acorde a lo planificado, eso es trabajar en equipo, trabajar en organización entre las instituciones y nos ha dado un buen resultado. Ahorita ya nuestros compañeros, como todo ser humano, necesita descansar, necesita comer, se van a servir un pequeño aperitivo que le estamos dando de almuerzo para que ellos puedan ejercer esa labor. Por eso que se le, se le comunica a los ciudadanos que vamos a estar eh, emitiendo los tickets de vacunación hasta las 4 de la tarde, porque a las 5 se cierra el recinto ferial, porque son seres humanos. Ellos necesitan también descansar, están trabajando 8 horas, y posteriormente el día siguiente, el día, el día viernes, vamos a aperturar nuestras eh, este, instalaciones a las 9 de la mañana, que ya está todo el campo operativo... Eh, listo y así poder nosotros ejercer esa atención ciudadana para todos quienes necesitan. ¿Sería ya eh, un punto de vacunación importante o, o a qué se refiere? Eh, hemos, hemos, sí, ahorita es un punto de vacunación hasta el día domingo para todo el comercio de Quevedo, pero le hemos dicho, le hemos dicho a todas nuestras eh, eh, autoridades, como el Ministerio de Salud Pública, la gobernadora, que se pueda extender, por ejemplo, mira, aquí podemos observar la asistencia de cómo está viniendo una persona con discapacidad a vacunarse. O sea, hay, hay la predisposición de tener a la ciudadanía. Sin nuestros vecinos que me han pedido que por favor los vacunemos, ¿por qué negarle la vacuna? Y le hemos pedido a la, a la compañera gobernadora, Génesis Blum, que se pueda gestionar y hemos tenido buena respuesta para habilitar un poco más de vacunas para los, los sectores, para los, los compañeros, los vecinos que son de la 20 de febrero, de la Venus del Río Quevedo, que quieran vacunarse en Cámara de Comercio, lo puedan hacer. Entonces, no hay restricciones, pueden venir en eh, Cámara de Comercio, eh, ojo, sí, en orden, para que no se generen aglomeraciones. Ustedes podrán observar, hay sillas suficientes, hay espacio suficiente, tenemos más de 150 sillas para espera, tenemos tres eh, puntos de vacunación, tenemos suficiente, más de 50 personas están atendiendo aquí a los usuarios que lleguen al recinto ferial para vacunarse, estamos con todo el equipo humano a disposición de todos los comerciantes de Quevedo y de Quevedo. ¿no? Un detalle importante, vemos que generalmente eh, los eh, trabajadores de salud a veces tienen que vérselas por sí solas en el tema de la alimentación. Hoy la Cámara de Comercio ha prohibido también el alimento importante para ellos. Sí, hay que recalcar que Cámara de Comercio les está dotando del de el almuerzo y del de tema de hidratación a todos los compañeros que están involucrados en el tema de la vacunación. Eso, eso es algo que Cámara de Comercio está asumiendo para todos, más de 50 personas que están ahorita aquí eh, eh, ejerciendo esta actividad y cómo no, ellos están haciendo un trabajo voluntario, hay que destacar, ellos son voluntarios, están sirviendo, están haciendo labor social, hay que, hay que resaltar lo bueno y si sí, algún, algún momento de pronto hay alguna complicación, entendamos, pero que nosotros como comunidad debemos aportar y hay que seguir impulsando ese, ese, ese mensaje con todos los empresarios, con todos quienes hagan alguna actividad comercial para que la vacunación llegue a todos los sectores, a las personas más vulnerables, porque ahí es donde debemos llegar para cuidarnos todos y poder generar ese servicio a toda la comunidad. ¿A qué hora finalmente, hasta qué hora va a estar abierto el... Este pequeño punto está abierto hasta las 5 de la tarde, pero estamos emitiendo tiquetes hasta, la, hasta las 4 para que haya un correcto orden de atención. ¿Por qué? Porque tenemos un número determinado de vacunas. Ojo, si, si nos sobrepasa, tenemos la, la autorización y la disposición de la licenciada Zurita de poder abastecernos de más vacunas, eso es lo importante. Tenemos registrados 1.600, aspirábamos a tener cerca de 200, pero ya hemos pasado 228 solo a la mañana imagino que en la tarde muchas personas vendrán porque estamos en hora de almuerzo y obviamente por eso el recinto se encuentra ahorita este, en hora de almuerzo. Todos los funcionarios de, de, de salud están sirviéndose un almuerzo y por eso ahorita no estamos vacunando. Pero ya una vez que ellos retomen su descanso de, de la hora de, de lunch y poder otra vez vincularnos a vacunación. Excelente, muchas gracias, muchas estimado gracias. presidente Marco Franco. Bueno, ahí estamos, ¿no? Importante la gestión que se está realizando, eh, la empresa privada, ¿no? Sabemos que eh, varios empresarios eh, están... Eh, uh apoyando, poniendo también el pie en el acelerador para que continúe esta campaña y se inmunicen más a las personas de aquí de la población del Ecuador. Se, se conoce que 11 de cada 100 ecuatorianos ya estarían inmunizados ya con las completas, con las dos dosis, no, con las completas dosis y eh, eh, destacar también la labor de varios, varias autoridades, varios enfermeros sanitarios, Bueno, eh, destacar, destacar el personal sanitario, amigos, que trabajan de manera voluntaria en los distintos puntos de vacunación del distrito. Eh, la empresa privada pues, está colaborando mucho en el tema de la alimentación, en el tema de, de entregar pues, botellas de agua, temas de jeringuilla, insumos médicos que se necesitan para que se cumpla esta jornada de vacunación. Muy importante destacar esta... esta esta ayuda que, y esta unión que se están que se está generando aquí en el país, especialmente en la ciudad de Quevedo, donde eh, existen pues varios voluntarios, varios voluntarios de, de aquí de sanitarios que están haciendo que como personal de, de vacunación están colocando la vacuna, están registrando. En estos momentos eh, se encuentran en la hora de almuerzo y destacar, hemos conversado con la directora distrital que eh, la comida el almuerzo que se le da a los, al personal sanitario que se encuentra en estos momentos en todas las en los puntos de vacunación el almuerzo que se les da no viene de parte del Ministerio de Salud sino que viene de parte de la empresa privada tanto eh, varias empresas pues se han unido, restaurantes eh, eh, negocios se han unido para poder entregarles la, el alimento a las personas que hacen este trabajo de, de voluntariado no, las personas del personal sanitario aquí vemos la UTQ ...que se encuentra presente y que se han unido pues varias instituciones, la Cámara de Comercio... ...para que se agilite más este proceso de vacunación, ¿no? Hasta las 5 de la tarde se tiene pensado atender el día de hoy, existen más de 1.600 personas... ...que están eh, en el registro, ¿no? Pero en caso de que llegue a aumentar la población de querer vacunarse, pues obviamente se va a gestionar para que... ...se envíen más dosis aquí en la Cámara de Comercio de Quevedo... ...y lo que se ha tratado últimamente amigos... ...también hace unos días que se hizo la vacunación en la en el shopping center... ...se hizo a los empleados, a los arrendatarios del shopping center... ...también se está tratando de que ese lugar esté con miras... ...a un punto básico de vacunación... ...y con esto pues aperturar más centros... ...y también acelerar el proceso de vacunación aquí en el país... Es la información, amigos seguidores de Al Día. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también colocamos en pantalla el número de contacto para que ustedes se puedan suscribir a la lista de difusión y que les llegue el que les llegue las noticias que nosotros transmitimos diariamente a través de nuestro medio digital. También estamos en caso de que ustedes si quieran ser parte de nuestra marca, ahí ponemos nuestros contactos para avisos publicitarios, avisos judiciales, convocatorias eh, y bueno, muchas cosas que ustedes quieran ser parte de nuestra marca y también agradecemos a todos nuestros sponsors que gracias a ellos pues la noticia puede llegar de manera gratuita hacia ustedes. Es la información amigos seguidores del día y estaremos con más más adelante. Muchas gracias. We'll